Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Como ven, ahora ando solo porque Paul se puso un poco malo y no quiso venir. Pero estamos ahora aquí en Tonalá, Jalisco. Es un municipio que está aquí alrededor de, de Guadalajara, Jalisco. Y pues quiero mostrarles qué es lo que hay aquí. Aquí se vende mucho lo que es muebles. Y también se vende demasiada mercancía, puede ver hasta muebles, camas, colchones, aquí mismo los fabrican todos, todos sus muebles aquí los fabrican. Y pues ahorita les voy a mostrar un poco de lo que es Tonaraja Jalisco, para los que no conocen, quiero mostrar un poquito. ver aquí pueden encontrar de todo hasta lo que menos buscas aquí lo puedes encontrar tonalá tiene demasiada demasiada variedad tiene hasta flores No sé si sean naturales o artificiales estas rosas pero se me hace que son de tela pero son muy baratos miren como aquí un ramo chico 20 pesos lo que equivale a un dólar y aquí a un dólar y medio más o menos pero son artificiales esta verdad Sí. miren como oh, aquí todo esto es artificial, Don flores pero artificiales lo que me he fijado que todo es muy económico los muebles la verdad son muy baratos por eso yo siento que vienen todo, de todo, de todo el estado de México a comprar muebles aquí específicamente mira Paul te iba a decir Hugo era Hugo, para la lotería son mandiles para aquí, para todas las mamás. Te vamos a comprar un mandilito de esos, de la lotería. Pues miren, pues aquí también lo, trabajan lo que son las ollas de barro. Aquí van a encontrar demasiadas vasos y todo el rollo. Y pues miren, también hay pinturas. Hay para, para adornar tu casa. Para, miren, qué bonito aquí. Son adornos para tu casa, como focos, lámparas, etcétera. Y pues la verdad, aquí está muy grande. Como es jueves hoy, ahora se pone un tianguis que abarca todo lo que es el, el centro de aquí de Tonalá, Jalisco. Y pues miren, aquí se vive mucho, pero mucho movimiento. Desde temprano, desde a las 7 de la mañana ya está aquí todo el movimiento comprando cosas para, para sus negocios. Miren, aquí pueden encontrar ollas a mayoreo. Todo esto lo pueden encontrar a mayoreo. E incluso esos son cajetes para hacer salsas salsas mexicanas y pues miren vasitos, tarritos y todo te lo venden a mayoría también puedes comprar por piezas, cántaros como la, el video pasado que les hicimos de de cantaritos el güero, miren aquí los pueden encontrar también y ustedes pueden hacer sus propias bebidas y pues aquí la verdad hay demasiada demasiada variedad de, de, de productos de barro de todo miren hasta pueden encontrar también para el agua para dispensador, para ahí, para poner el garrafón aquí arriba. Y aquí está, miren, qué bonito es esto. Ah, miren, hasta cochinitos para su alcancía. Incluso allá enfrente está el tianguis. Ahorita vamos a ir para allá a ver qué hay. Hay demasiada ropa. También la ropa es muy barata aquí en Tonalá, Jalisco. La verdad, me ha gustado aquí Tonalá porque no es peligroso, es tranquilo. A mí me han comentado como que decían, ah, es algo peligroso. Pero no, la verdad no es peligroso. Todo esto es nomás comercio. La verdad, ustedes pueden venir a caminar. Es algo tranquilo, una caminata, pueden comprar. Aquí también venden mucho el tejuino, como el que compramos allá en el Tianguis de Mojoneras. Tejuino con nieve de limón. Aquí acostumbran a ponerle nieve de limón a todo el tejuino. El tejuino es muy rico y es muy bueno para el estómago. Miren, como pueden ver, aquí ya encontré el tradicional tejuino de aquí de Tonalá y de Guadalajara. Pues aquí le ponen nieve a todo, nieve de limón le ponen por lo regular, ¿verdad? Y Pues ahorita nos lo van a preparar aquí el tejuino. Aquí es muy, muy normal que le pongan nieve al tejuino. En otros, en otras ciudades, no casi nomás te sirven el puro tejuino y no te le ponen la nieve. Sí, sí, qué bueno. Lo lleva sal, usted cuánto tiempo tiene vendiendo tejuino? Pues sí, trabajado tengo 10 años ya trabajando. 10 años aquí trabajando en esto. Tiene 10 años trabajando y aquí anda, ¿Aquí en, en todo Tonalá o se va más lejos de aquí. No, Aquí nomás aquí en Tonalá, en Periférico, otra parte. Ahora, Lela, tú sí. eres de aquí entonces. Sí. ¿De qué parte es usted? De, de dónde nací. Ajá. la quepaque. Ah, y nosotros estamos ahorita en San Maduro, que la quepaque también. Sí, sí, ajá, sí, estamos aquí cerca. Somos de Puerto Vallarta, pero, pero ahí estamos ahorita. Miren nada más. ¿Cuánto? ¿Cuánto es? Jóvenes. Ok, Estaba viendo los ojos los Tiene color verde ¿Eh? Caray, dice, dice, él es de Rusia. Es de Rusia él. Dice que tiene 10 años Vendiendo sí, aquí Pero bueno que Usted trae una motito No trae bicicleta No se, se Se cansa menos Sí, claro Y pues mira Ahí está la nieve de limón Y pues este pequeño Cuesta 20 pesos Que equivale a un dólar Y aquel cuánto sale El grande de litro 40 pesos Equivale a dos dólares. Es económico, la verdad. Y pues es muy fresca. Todos los tejuinos saben diferentes. Ajá. De verdad. Sí, cambian. Cambian mucho sí, en cada tejuinería sabe la verdad diferente. No es lo mismo. Y por eso es bueno probar de todos, Porque ese sabe muy rico. ¿A ti te gusta el tejuino? Sí. Mucho o poquito. Mucha. <ríe> y pues Hugo, a probarlo, a ver, pruébalo. Es que ahora no traemos a Paula y te toca a ti probarlo. A ver qué tal. Tú eres el representante de Paul, ¿sabes bueno? Creo que es bueno comprar tejuinos hasta diferentes lados, porque saben diferentes. Exacto, es bueno que probar de todo, porque si te vas con uno solo, pues ah, vas a decir, ah, saben igual en todo. Pero no, tienes que probar de todo, de todo, de todo. ¿Sí quedó bien? Está bueno. ¿Eso qué es? Es el tejuino. Wow, miren, aquí está el tejuino. Es la pulpa yo le voy ahí le voy este tanteando porque el hielo lo hace algo y ya no sabe diferente ah ahora es la pura pulpa entonces no, no, ah es el preparado y ya lo he echa ahí en la he y ahí qué tiene esa cubeta ahí qué hay, que hay? ¿El hielo? ah es el hielo ah ok ok y ya lo va lo va midiendo Ah, okay. para que no se haga agua. ah ok sí, porque el hielo derrite y lo hace agua lo rebaja mucho ajá exacto ah muy bien gracias, no, gracias que lo nos vemos y pues bueno ya entramos aquí a lo que es el tiangui de Tonalá me comentaba mi primo Hugo que este es de los tianguis más grandes de aquí de Guadalajara y de la zona y pues miren también pueden encontrar medicamentos naturales, pueden encontrar calcetines, tangas, hilo dental ropa pueden encontrar de todo para para llevar? La comida no puede faltar en ningún tianguis, carteras, de todo puedes encontrar aquí, cinturones Y pues miren, más comida, por hambre no vas a sufrir ¿eh? Oh ¿tú cuántas veces has venido a este tianguis? No, no, no la cuenta ¿Pero si ¿sí vienes seguido o no? No muy seguido, pero paso por aquí. Ah, es que les voy a comentar que él juega básquetbol aquí a como a tres cuadras, ¿no? pasas muy seguido por aquí, ¿no? Y cada cuándo son los tianguis aquí, los jueves nomás? Sí, domingo. Ah, también los domingos hay tianguis. Me imagino que se llena más los domingos, ¿no? Claro. Más gente viene. El domingo es más concurrido. Sí. compraste? Para tu, dos palitas ¿Para qué son esas? Para la comida, para ah, la comida. ¡Órale! Ah, cuánto te salieron? 10 pesos ¿10 pesos? Cada una Wow, qué barata Mira, acá hay muchos juegos de madera Aquí van a ver muchos juguetes que igual ustedes jugaron en su infancia Hay títeres, está la lagartija La lagartija ¿Cómo le llamamos a este? Resortera, ¿sí? Resortera, la lagartija yo. Y a este, ¿cómo la llamabas? Valero. El valero. valero. Fíjate, me gusta mucho aquí porque son juegos como muy antiguos. Que todo el mundo, incluso hay yoyos también de madera, trompo de madera. La mayoría es madera, barro y pues mucho mucho producto para su cocina también aquí venden y es muy muy barato miren Cuchara 6 x 25 que equivale a un dólar miren ya venden hasta popotes de metal para reciclar y, y no uses de plástico como estos que traigo yo aquí miren me llamó la atención que aquí hacen raspados pero con fruta natural vean esto se ve rico Nunca lo había visto en ninguna parte con fruta natural, miren, nada más aquí. ¡Wow! ¡Qué padre! Raspados tonalá desde 1980, con fruta natural. Y miren nada más, qué chulada de playera. ¡Arriba la chiva! Miren, aquí venden dulce, 12 dulces por 100 pesos. Es algo económico porque son dulces así naturales. Miren, aquí de guayaba, de fresa, cocada, coca greñuda. Y pues ahorita vamos a probar uno, a ver qué tal. Uh, a ver, prueba este, prueba este. A ver, es, es de coco. Tiene leche, a ver, pruébalo. A ver qué tal, a ver si te gusta. Es de coco ese, ah ¿eh? a ver. Mmm... Ah, sabe rico, es de leche la verdad. A ver, hay que probar otro, este de tamarindo con chile. Ahorita vamos a probar este de tamarindo con chile a ver qué, a ver qué tal sabe. Ah. A ver, rico el tamarindo con chile. Ah. Prueba ese de coco a ver qué tal te, te, te, te gusta. ¿Qué tal? ¿Te parece o no? ¿Sí? la verdad sí sabe rico, me gustó aquí hay una sala, Hugo ¿cómo dices que se llama? es sala Balancín ¿por qué Balancín? diles, a ver muéstralo <risa> ah, ya mire es que me dice aquí mi primo Hugo aquí hay una sala Balancín pero no entendía, pero ya vi por qué, mira se balancea miren, ah, está chido nomás le compran los cojines y ya, a gusto, ¿eh? a ver Ah, se balancea el vaso No, está chido la verdad Fíjense, nunca lo he mirado ¿eh? Primera vez que miro algo así Es como un columpio Y pues bueno, yo pienso que aquí vamos a finalizar este video de conalaja Jalisco. Espero les haya gustado. Vayan a darle like, suscribirse y activar la campanita, por favor. Y vayan a seguirnos a Facebook, que va a aparecer por aquí. También vayan a seguirnos a Instagram. Y pues bueno, es una aventura algo pequeña. Hasta la próxima. Bye, ni-fai.